UPID ha pedido al equipo de gobierno que dedique partidas presupuestarias para la renovación de la flota de autobuses. Consideran que el renting con opción a compra no es la mejor opción. Además, desde UPID se preguntan quién asumirá el coste del microbús que prestará su servicio en el Hospital Universitario de Burgos. Sospechan desde la formación magenta, que podría suponer una inversión para las arcas municipales, cercana a los 75.000 euros anuales. Estamos hablando de que este servicio al menos costaría 75.000 euros. ¿Quién va a cargar este coste? ¿Lo hará la empresa adjudicataria del hospital? ¿Y por qué? ¿Qué acuerdo tiene el ayuntamiento con la, con la empresa gestora? Porque algún acuerdo tengo. Una empresa es una empresa y un ayuntamiento es un ayuntamiento.